para hablarte del Señor, siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Padre Celestial. Señor, gracias por otro día más de vida, otro día más en tu presencia. Y hoy con un tema maravilloso, ¿quién es el Espíritu Santo y cómo nos ayuda? Una vez más, ¿quién es el Espíritu Santo y cómo nos ayuda? Un tema maravilloso que nos pone el Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en, cual, en el lugar que tú nos escuches en el mundo, siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Una vez más, un tema maravilloso que nos pone el Señor. ¿Quién es el Espíritu Santo y cómo nos ayuda? ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Tú sabes quién es el Espíritu Santo? Tú dirás como que sé, pero necesito que me hagan un, un como hicimos aquí en Colombia, un recorderis que me recuerden quién es el Espíritu Santo. Eh, yo sé que tú lo sabes, pero vamos a profundizar un poco más y darle siempre la gloria y la honra al Señor. Recuerda que el Espíritu Santo no es únicamente esa una energía cualquiera, una fuerza cualquiera. Es la es la tercera persona en la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algo muy importante que debes de saber es la tercera persona en el nombre poderoso de Jesucristo. Buena en cada, en cada corazón de cada creyente que lo ayuda a edificar, lo capacita en el nombre poderoso de Jesucristo. Empodera al pueblo de Dios, ¿para qué? Para que sea edificado, para que realice la obra del Padre en el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, en, eh, también, ¿sabes que Lo que ayuda al Espíritu Santo, ayuda a confrontar todo lo que, lo que estés pasando aquí en el mundo. Y es lo que hace el Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerda que cuando, cuando Jesús entró, uh, resucitó eh, y justo antes de subir a la, al cielo, mira qué lo que dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que nos di, le decía a sus discípulos. Pero recibiréis poder, recuerda esto: recibiréis poder cuando haya. Venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me veréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era necesario que el Señor partiera ¿para, para que el Espíritu Santo muriera en cada uno de nosotros. Y es por eso que el Señor hoy te está diciendo el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu Santo te está dando la sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Pide más, pide más en el nombre poderoso de mi nombre te dice el Señor Jesucristo, Padre Celestial, Padre de la Gloria, gracias por dejarnos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos muestra la verdad y la verdad cada día nos hace libres, cada día sabemos que es lo bueno y que es lo malo, desafortunadamente vivimos en un tiempo que si no estamos con, si, si no hacemos parte de las cervecitas, si no hacemos parte de las cositas esas que le agrada al mundo, ya nos miran de locos. Nos miran de eh, aburridos, amargados. Pero desafortunadamente tenemos el, tenemos el que muere en nosotros es más fuerte que el que muere en el mundo. Nosotros no somos parte de este mundo. No somos, somos embajadores de reino en los cielos. Como embajadores de reino en los cielos debemos dar esa, eh, esa, esa, eh, esa presencia intachable en el nombre poderoso de Jesús. El, el Señor puso hoy muchos, muchos puntos en el nombre poderoso, de su nombre, pero necesitamos enfocarnos muy bien Padre Celestial, eh, eh, en lo que el Señor puso hoy. Es mucho, hay mucho que hablar. Vamos a ver si alcanzamos en 60 minutos lo que el Señor nos quiere hablar. Y recuerdo que estábamos hablando en, en Hechos capítulo 1, versículo 8, que nos dice, Pero recibiréis poder. Recuerda eso, recibe, es por eso cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ese poder de sabiduría, de entendimiento, ese poder de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, ese poder realmente de ser que esos grandes embajadores de rey en los cielos y como esos grandes embajadores del rey en los cielos, el Señor quiere que cada día subamos de nivel en nivel, de gloria en gloria y siempre le demos la gloria, la honra y el poder a nuestro rey. En el nombre poderoso Jesucristo, mi alma te alaba, te glorifica, amado Padre Celestial. Y algo maravilloso que el, el Señor nos pone en esta mañana, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, que nos escucha también por Cristianos en la Gloria Radio, eh, en los diferentes lugares en el mundo, el Señor Jesús uh, no estaría más sobre la tierra en forma de hombre. Entonces, eh, mire lo que no, como nos dice el Señor, Él el, va el a estar, el Espíritu Santo es nuestro Consolador en el nombre poderoso, su nombre. Y es por eso que el Señor hoy te está invitando que si tú no tienes el Espíritu Santo, que te llenes de su presencia, que, se, que te llenes del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, gracias al Espíritu Santo, la presencia de Dios sí estaría sobre cada uno de sus hijos. Tú eres un hijo de Dios, tú has reconocido a Jesucristo como su Señor. Ahí lo vas a tener en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermosa palabra que el Señor nos trae, el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquella persona que tenga el Espíritu Santo tiene el poder, tiene el poder de dar las buenas nuevas de reino en los cielos. Y como siempre lo hemos hablado, tienes que escruñar la palabra, porque en esa palabra cada día nos está mostrando quién es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo y Jesucristo a través de su Santo Espíritu, Él nos da, en esa oración tenemos esa intimidad y al mismo tiempo en esa oración necesitamos tener un ayuno para estar, para mejor dicho, pe eh, seguir peleando con esta carne, carne de maldad, entonces recuerda que esta lucha no es de, eh, de carne y sangre, sino espiritual, y es por eso que el Espíritu Santo está con nosotros. Aquel día que cuando el Señor venga por su iglesia, el Espíritu Santo se fue también. Y hay de aquellos que no aprovecharon que el Espíritu Santo en esos momentos. Otro punto que nos pone es el Señor, mis hermanos cristianos, en la gloria, aquí en Hablando con Jesús Podcast, mira que el que reciba a Jesús como su Señor, como lo decía hace unos segundos, y y su Señor y su Salvador tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Nos ayuda a vivir en su voluntad. Recuerda esto, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir en la voluntad del Señor para llevar la presencia de Dios y las buenas nuevas del reino. Entonces, algo muy importante que el Señor nos está diciendo esta mañana, tú quieres llevar mi Santo Espíritu. Tú, tú dices, claro que sí, yo quiero llevar la presencia del Señor. Bueno, llénate de su presencia. Ya esa película de terror, ese chiste de doble sentido, ya no es parte de ti. Lo hemos dicho y, y no vamos a cansar de decírtelo. ¿Por qué? Porque hay cosas que alejan al Espíritu Santo. Tú quieres llenarte más de su presencia, tú quieres llenarte en lo espiritual. Tú dirás, tú dirás, claro que sí, quiero llenarme más del Espíritu Santo. Entonces, por eso el Señor te invita a que te llenen más de su presencia en el nombre poderoso Jesucristo. Recuerda que el Espíritu Santo es la tercera persona, es la tercera persona de, eh, compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, son propósitos grandes y poderosos que el Señor nos trae eh, en esta mañana. Y el propósito del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos pone unos puntos muy interesantes en esta mañana, en esta tarde, en el momento que tú nos estés viendo, mis hermanos mis cristianos en la gloria, querido televidente, querido oyente, el Espíritu Santo realiza una obra muy importante en este mundo. Una obra muy importante que es en, eh, en, el, eh, es en el pueblo de Dios. Aquellos, una vez más, aquellos que reconocen a, a al, al hijo como su señor y su salvador, él comienza a hablar él comienza a transformarte, él comienza a mostrarte realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. Y una vez más, mira que un gran ejemplo soy yo. Eh, hace mucho tiempo que no conocía al Señor, eh, yo decía, eh, el Señor me decía que iba a predicar su palabra, yo decía, pero ¿cuándo y dónde? Y siempre como que, como, como todos los seres humanos, nos cuestionamos al Señor. Y es por eso que el Señor, eh, cuando Él se enfatiza y Él, y Él dice que de antes de que estuviéramos el vientre de nuestra madre, Él iba a hacer el propósito con nosotros y Él lo va a hacer, de transformarnos, de que haya paz, de que haya tranquilidad en, en nuestras vidas. Y es por eso que cada, cada día más, eh, me acuerdo hace tiempo, hace tiempo eh, yo decía que, yo quería llenarme más de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor nos está hablando en esta mañana. Y te está diciendo, Señor, llénanos más. Llénanos más de, su, de tu presencia, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Es la presencia del Dios Todopoderoso en medio nuestro. Mis hermanos, que estamos en la gloria, querido oyente. El Señor quiere que cada día más te llenes del Espíritu Santo, te llenes de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que en la obra de diferentes diferentes formas, ayudándonos a, a, ¿cómo podemos decirlo? A sentir al Señor, mis hermanos, y andar siempre en la voluntad de Dios, no en la voluntad de un ser humano, no en la voluntad del diablo, sino en la voluntad del Señor, en la voluntad del Padre, del Hijo. Él, él siempre nos va a guiar y te va a decir una vez más quién es lo bueno y qué es lo malo. Y es por eso que el Señor te está invitando en esta mañana, en esta tarde, que, o en esta noche, al momento que tú nos estés escuchando, al momento que tú nos estés viendo, que debemos darle gracias al Señor por la obra del Espíritu Santo en nosotros. eso Es muy importante, mis hermanos de Cristo, en la gloria, querido oyente, y que cada día se va a ver reflejado en el reino, el reino en nuestras vidas. Y se ha visto reflejado, una vez más, yo no hablo por terceros, yo hablo por mí mismo. El, el, el reino se está viendo reflejado en mí. Lo que yo era hace como nueve, quince años, eh, ya no es lo mismo. Ya hay un temor, ya hay algo que hay que pensarlo, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Eh, ya se sabe que lo bueno y que lo malo. Ya se sabe que no podemos decirle bueno, malo a lo bueno. Y, mal, y bueno, y bueno que es malo. No. Pero desafortunadamente vivimos en una sociedad que, y ahí está el pueblo de Dios, que a lo malo le llaman bueno. Y vivimos en cosas que realmente el cristianismo se ha dañado porque no están llenos del Espíritu Santo. Están únicamente llenos es de, de shows, de que los entretengan. De que hayan payasos entreteniendo cabras. Pero la presencia del Espíritu Santo se perdió en muchas iglesias. No estoy diciendo que todas, pero hay, bast hay, hay, hay bastantes. Y hay bastantes iglesias que todavía está el Espíritu Santo. Y cada día no debemos de, de perderlo. Y, y si tú sientes que en esa congregación pide la dirección al Señor... Que te lleve a un, a un lugar de sana doctrina y que haya la presencia del Espíritu Santo. Corre por tu vida, corre por tu alma del el hombre poderoso de Jesucristo. Otro punto muy, un punto muy importante es el Consolador que nos acompaña y nos enseña. Qué maravilloso es esto, que nos acompaña y nos enseña. Y mira que el Señor nos lleva al Evangelio de Juan capítulo 14, 16, que nos habla que Jesús es el, es el, cami el, es el camino al Padre. Y mira lo que nos dice en el capítulo 14, versículo 16. Y yo, rogar, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Escucha esto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo. Muy bien. Aquellos que respondieron al Espíritu Santo están correctos eh, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu Santo realmente, realmente mora en ti yo pregunto realmente mora en ti y si mora mora en ti gloria a Dios y, su, y si tú sientes que viene y va viene y va viene y va porque hay muchas veces que tus acciones dicen mucho más que realmente lo que eh, debe de estar debe de haber en ti que es la presencia del reino. Bueno, hay que trabajar en eso, Iglesia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Deben trabajar en eso. Y vas a ver que el Señor va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Ya va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber, va a haber problemas, van a haber circunstancias. Pero cuando entregamos al Señor nuestros problemas, nuestras cargas, se va a ver el problema, pero como que al final... Hay una paz, una tranquilidad, diciéndolo, diciéndote, tranquila, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar perfecto, todo va a estar, déjamelo en mi control, hazlo prudente, que yo te sacaré en victoria, te dice el Señor. Eh, mira que también nos lleva en el capítulo, en el mismo capítulo, eh, en el mismo evangelio, perdón, capítulo 16, versículo 7, que nos abra la obra del Espíritu Santo, pero yo os digo, la verdad os conviene escucha esto os conviene que yo me vaya para que porque si no fuera el consolador no vendría uh, no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré tenía que haber ese propósito para que viniera el Espíritu Santo el Espíritu Santo del Señor y y es por eso que cuando nos llenamos del Espíritu Santo es hermoso y cuando te llenas del Espíritu Santo no sé, se siente una tranquilidad, se siente una paz. Es cuando tú vas, ¿cómo lo podemos describir? ¿Cómo lo puedo describir? Es que cuando, cuando tú vas, digamos, a un área o al campo, si has tenido la oportunidad de ir y escuchas como un río, los ríos y no hay ruido, escuchas los pajaritos, ahí se siente una paz, una tranquilidad. Es la forma que puedo escribir cuando, te, cuando te sientes la, a, al Espíritu Santo. Un descanso, una tranquilidad en el nombre poderoso Jesucristo. Es maravilloso saber que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ayuda cada día a mostrándonos la verdad. Mostrándonos que realmente quienes somos. Somos hijos de Dios. No somos, de, como, perdona como te lo diga, otro del montón. Hay muchos del montón hoy en día. Muchos que te quieren hablar de una prosperidad económica, pero nos están hablando de una prosperidad espiritual. Y para tener una, una riqueza espiritual necesitas iglesia. Querido oyente, hermano, no sé dónde tú me estás escuchando, pero necesitas llenarte del Espíritu Santo. Si tú no te llenas del Espíritu Santo, déjame decirte que no vas a conocer la verdad y la verdad no te va a ser libre y si tú te guías por el Espíritu Santo te va a mostrar realmente lo que significa la, la palabra de Dios porque si, si leemos la, eh, la palabra en nuestra humanidad déjame decirte que hay como lo digo perdemos el año porque vamos a, a interpretar eso a nuestra humanidad a nuestra conveniencia pero cuando hay una revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, como lo dice el, el Señor en, en el Evangelio de Juan 14, dice, y, y yo rogaré al Padre, es rogo al Padre, y os dará otro Consolador, es rogo al Padre, para que esté con vosotros para siempre. Mira que el, eh, el Padre siempre ha sido muy, muy especial con nosotros, pero nosotros somos muy, muy malos. Nos dio al Hijo y nos dio al Espíritu Santo. El Hijo pagó un precio. El Espíritu Santo nos está guiando. Y mira que el Señor nos está enseñando en esta mañana, en esta tarde o en esta noche. Como te digo, lo digo siempre porque nos escuchan en diferentes partes del mundo. Algunas partes están ya de noche, otras de tarde, otras de mañana. Entonces,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 No hay abogado para con nosotros. que quién? Que el Hijo Jesucristo. No es la Virgen María. No es el apóstol Pedro. No es el apóstol Pablo. Ellos fueron instrumentos. Gloria a Dios por esos instrumentos que él usó. Le damos gloria y honra al Padre. Porque los utilizó en el nombre poderoso de su nombre. Eh, pero el que pagó el precio... El que se, el verbo se hizo hombre y, y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Quién es? Jesucristo. No la Virgen María. No Pedro, no Pablo. Fueron instrumentos que el Señor también usó para qué. Para que las buenas nuevas del reino de los cielos se diera a conocer. Pero para que ellos entendieran todo que pasó, fueron llenos también de qué, del Espíritu Santo. Recuerda eso. Ellos también fueron llenos del Espíritu Santo y se llenaron de ese poder, como lo, lo dice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 si tienes el Espíritu de verdad, realmente mi hermano, tu evolución debe ser al 100%, no al 100%, no al 300%. Va a haber una evolución sobrenatural en tu vida. Va a haber una evolución grande y maravillosa en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor te está invitando, iglesia, a que realmente te llenes de su presencia, te llenes del Espíritu Santo. El Señor quiere hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Pero muchas veces, iglesia, muchas veces eh, la gente no, no quiere, no quiere, no quiere ese compromiso de que de, no, yo me quedo aquí y espero que me golpeen y la puerta y, y el Señor me va a dar mi, mi bendición. No, no trabaja así, iglesia. La gente no quiere comprometerse. La gente lo quiere, lo quiere fácil y gratis. No, el, el hijo pagó un precio. Listo, lo pagó, pero nosotros necesitamos sentir un poco, un po no vamos a sentir lo que sintió todo porque él ya pagó el precio, pero sintamos un poco lo que realmente él pagó. Él pagó un precio grande. Y el, y el señor, bueno, quiero que sientas un poquito, un poquito de lo que yo pasé. Y vas a ver. Siéntelo, gánate, gánate esas coronas, gánate ese precio, gánatelo en el nombre poderoso de Jesucristo. Es hermoso como el Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto? Es hermoso como cuando tú tienes el Espíritu Santo de verdad. Dale gracias al Padre porque tienes el Espíritu Santo, te acompaña y te consuela. Se ha notado que cuando estás triste eh, y comienzas a orar, Sientes, un, sientes una presencia hermosa, un calor, a veces un, un frío, es el Espíritu Santo diciéndote, ahí aquí estoy, el Espíritu Santo. Pero muchas veces el Espíritu Santo eh, clama y dice, déjame, déjame, que yo quiero estar ahí contigo. Pero tú lo rechazas con tus acciones, con tu forma de hablar, tu forma de comportarte de no llenarte de esa oración, desayuno, de realmente a morir ese yo. Estás alejando al Espíritu Santo. De pronto esas películas te dolen sentido. Hay cosas que ya te dicen, no, yo quiero llenarme más de Dios. Te dirán aburrido, aburrida, te dirán el amargado, el fanático, pero que bueno, que te llamen así, se si hablaron de Cristo porque no de nosotros pero tú quieres complacer a la familia o, o irte a una vida eterna y el Espíritu Santo lo está haciendo y estamos hablando también por nuestros familiares y yo sé que tú estás orando por tu familia también pero si no se quieren ir y quieren los placeres del mundo ¿qué podemos hacer ahí? no te estoy juzgando, no te estoy criticando, pero sigue orando sigue orando aprende lo que necesitas para estar en santidad, mira lo que nos dice hay un punto muy importante que nos dice eh, el Espíritu Santo en esta mañana aprende lo que necesitas para estar en santidad y que el Espíritu Santo siempre more en ti, ¿qué te hace que el Espíritu Santo no muere en ti? de pronto la masturbación la pornografía el alcohol, las drogas, el chisme, el vituperio. ¿Qué hace que el Espíritu Santo no se acerque más, no te llene más de su presencia? Y al, y, al que, y al momento que el Espíritu Santo no esté en ti, no va a poder mostrarte esa verdad. Tú dices, yo quiero aprender. Yo quiero profundizar, pero pones pr otras prioridades igual de llenarte la presencia del Señor. En nuestras vidas el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto es Dios. Después el hogar y después viene todo. En el nombre poderoso Jesucristo. Llenemos del Espíritu Santo. Cometemos errores. Claro que sí. Siempre cometemos errores, iglesia, pero cada día le pedimos al Espíritu Santo que sea guiándonos para que para que cada día aprendamos eh, que realmente necesitamos que esa verdad y que y que estemos en santidad Él es la forma que nos ayuda mostrándonos diciendo no, no te conviene. No en sentido que a veces vas a hacer algo y aquellas personas que fuman y como si estás conociendo ya al Señor como que no, eso no, ya no o de pronto ese, ese grupo de personas que de pronto te convidaban a la droga a la drogadicción a la prostitución y todo eso, tú dices no, ya no, no, hay algo que ya no es el Espíritu Santo diciéndote no, te conviene aléjate porque eso no te conviene. Y es por eso que el Señor te está invitando a que te llenes de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Santo eres, precioso eres, Señor. ¡Wow! Ya llevamos media hora. Y mira, no, no hemos hablado casi nada. Eh, mira, otro punto muy importante que nos pone, convence al mundo del, de, de pecado, de justicia y de juicio. Mira lo que nos habla también en, en el Evangelio de Juan 16, Capítulo 16, versículo de, del 8 al 11, que nos dice, Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto, uh, cuanto voy al Padre y no me veriza más, y de juicio para cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vemos hoy un mundo, vemos... Un pueblo de Dios que el Espíritu Santo les muestra el pecado el, el Espíritu Santo les muestra lo que están fallando pero realmente no, no están haciendo la voluntad de Dios dicen bueno gracias Espíritu Santo por mostrarme esto gracias Espíritu Santo por mostrarme aquello pero yo sé que Dios me va a perdonar el Espíritu Santo no juegues con el Espíritu Santo. Y aquel, y aquel que hable mal contra el Espíritu Santo, no tiene perdón de Dios. Tú puedes hablar, y eso, del padre y del, y del hijo. puedes decir lo que quiera, pero del Espíritu Santo tienes que tener cuidado. En el nombre poderoso Jesucristo. Dale gracias a Dios que te sacó, mi hermano, de, de, lo, de lo más vil de este mundo. Dale gracias. Si eras alcohólico, gracias. Si, era, si hacías cosas que no le agradan al Señor, si robabas, dale gracias al Señor porque no lo haces más. Dale gracias que te sacó de lo más vil. Tocó a tu corazón para que creyeras en Él. ¡Qué maravilloso! Y cada día lo está tocando más. Cada día está profundizando ese corazón. Y está sacándolo de ese, de, ese de ese corazón de piedra que tenías. Lo está convirtiendo en un corazón de, de, eh, de carne. Y cada día tú estás viendo a Jesús en ti. Jesús mora en ti. Jesús obra en ti a través del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso, maravilloso! ¿Cierto? Mira lo que estás aprendiendo y te estamos enseñando lo que es el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo está morando en tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te amamos, te glorificamos, mi amado Rey. Eh, algo maravilloso que nos trae el Señor en esta mañana, en esta tarde, es que sin el Espíritu Santo no seríamos nada en el nombre poderoso de Jesucristo. Uh, dile al Señor que te ayude a llevar su presencia, su justicia y amor donde te lleve. Eso es algo muy importante. Que donde tú vayas lleve la presencia del Señor. ¿Y a través de quién? Del Espíritu Santo. El Señor lo va a hacer. Por eso el Señor nos dice en el profeta uh, uh, uh, Jeremías 33, 3. Clama a mí. Clama, clama al Señor. Lléname más de tu Santo Espíritu, Señor. Quita lo que no te agrade, Señor, para llenarme más de su presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Tú realmente haces eso? Tú dices, no. Comienza a hacerlo. Comienza a trabajar en eso, llenarte de su presencia, comienza a orar, comienza a llenarte de los dones del Espíritu Santo, comienza a orar en lenguas, llénate de su presencia, es hermoso, es hermoso mis hermanos, cuando tú te llenas de Dios y quieres servirle a Dios, es algo maravilloso, y el Señor no te ha escogido, no, no te ha escogido por casualidad, sino con un gran propósito, en el nombre el poderoso de su nombre, te guía en la verdad eso es maravilloso que el Espíritu Santo hace siempre te va a guiar para que tú uh, veas la verdad porque la verdad te hará libre eh, mira lo que nos dice el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 13 pero, pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué hermoso, qué, qué palabra maravillosa. Y yo sé que, te, sí, eh, que estás tomando apuntes. Y si no estás tomando apuntes, puedes volver a ver esta emisión. Eh, por Facebook Live, por, por YouTube. Oh, y, y llenarte más de su presencia, escribirlo, tomar apuntes. Eso es llenarse de, eh, del Espíritu Santo, de, de, de realmente entender esa verdad en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que aquí, en hablando con Jesús, el Señor utiliza est estas emisiones para cada día instruirnos, para cada día asistirnos, cada domingo o en cada momento que el Señor nos dé ese, ese, ese momento de asistir a estas clases, a estas clases eh, de hablando con sus pocas que está diciendo, bueno, vamos a aprender del, el del Espíritu Santo. Mañana vamos a aprender de sus frutos. Mañana vamos a aprender. Siempre hay un tema y es el Espíritu Santo guiándolos de qué hablar, de qué decir. No es mi palabra, es del Señor. Cada vez yo le pregunto al Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? ¿Qué, ¿De qué hablamos? Y siempre y he notado y lo compartía eh, Precisamente, creo que ayer o en estos días con mi esposa, uh, yo le decía, el Señor me está, cuando me, me despierto, estoy, estoy pensando en una canción. Y cuando comienzo, comienzo a cantar esa canción, hay, en esa canción hay un mensaje. Y en ese mensaje me está hablando del tema que, debo, que, que se debe hablar. Y es maravilloso, como hay, hay muchas formas que te habla el Espíritu Santo, muchas formas por medio eh, de una película cristiana, por medio de la palabra, eh, por medio, una vez más, de, la, de, de una canción, de un momento, de un evento, de un suceso. Son formas que el Espíritu Santo nos habla a lo más profundo de nuestras vidas. Siempre andando de gloria, honra y poder, mi amado Señor. Y recordando, a mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente aquí en Cristianos en la Gloria, radio y también en Cristianos en la Gloria uh, aquí en Facebook Live, que también nos puedes escribir a cristianos en la gloria arroba gmail.com, también es cg pastoral arroba cristianos en la gloria.com, también nos puedes escribir para nosotros bueno, what, uh, WhatsApp 317-236-1052 y el 317-216-0398. Para que Colombia necesitas poner el más 57 en el nombre poderoso Jesucristo. Eh, una vez más, y cuando venga el, y cuando eh, él venga, comenzará el mundo de pecado. Y también una vez más que estábamos hablando que nos muestra la verdad. Pero cuando venga el espíritu de verdad, él nos guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que a, a, hablará todo lo que oyere. Dios hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 14, versículo 17. También mira lo que nos dice el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no todos lo puede recibir. Una vez más, no todos, no todos. Tú me dirás por qué. Es como en, vamos voy a ponerte un ejemplo en tu hogar. En tu hogar entra cualquiera. Tú dejarías entrar un ladrón que te va a robar lo más preciado, la paz, la tranquilidad. Tú dirás, claro que no, no voy a dejar entrar un ladrón. Tú dejas entrar gente que tú ves que es especial. Y, esa, y, y, esas, perso y, y, y esas personas que tú dejas entrar a tu casa porque el Espíritu Santo te orienta. Entonces, eh, y termina y, y este versículo 17 del capítulo 14 es el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque el mundo está en sus vanidades, en sus locuras, en sus cosas malas porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará con vosotros una vez más, no todos lo pueden ver no todos lo pueden sentir. No todos pueden estar con el Espíritu Santo. Si tú quieres el Espíritu Santo, algo que el Señor me ha, me ha enseñado es a morir al yo y a servir. Sirve, muere al yo y vive para mí. Te dice el Señor. Pero a mucha gente les, cu les cuesta morir al yo. Morirá, yo soy morirá muchas cosas y sigo en el proceso. Y yo, y si te estás comenzando, necesitas comenzar. Y si, y si ya estás, necesitas morir más. Sirve, no esperar que, que, que realmente te vayan a esperar de las otras personas y, y ser fiel al Señor, reconocerlo siempre en la, en la, en la necesidad. En el momento de, de la bendición en todo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mira que en este versículo debemos dar gracias porque tienes la claridad de la verdad, porque el Espíritu Santo mora en ti. Dale, tienes que darle gracias al Señor, porque te está mostrando esa verdad. Es maravilloso. Es lo que hace el Espíritu Santo algo muy importante aquí en este versículo también, mantente firme en el conocimiento de que eres suyo por siempre debemos de mantener ese, ese conocimiento, mis hermanos regresados en la gloria, querido oyente televidente debes de estar con fe y con la seguridad que el Espíritu de Dios siempre va a morar en, en ti en el nombre poderoso de Jesucristo eso es lo maravilloso otro punto que nos pone en este, en este versículo, mis hermanos de estamos en la Gloria, es que nada te pondrá te podrá separar de su amor, nada. Tú realmente te llenas del Espíritu Santo. No va a haber poder humano, no va a haber demonio, brujo, bruja budista, nada que te separe del Espíritu Santo, pero necesitas llenarte de su presencia pero si tú estás en un tiempo dejas que el Espíritu Santo se, aparte, se aleje de ti porque comienzas a volver al mundo después entra uno decides volver eh, a, lo, a los caminos de Dios más o menos y ¡ah, qué aburrimiento volver otra vez a hacerlo, a llenarme del Espíritu Santo y eso! Y vuelves otra vez, te, el, el, el Espíritu Santo te, te libera y vuelves otra vez. Recuerda que esta vez no viene el mismo, sino vienen siete peores a luchar con lo que estás viviendo. Debes estar conven, eh, convencido y convencida que que va a hacer la, la obra es el Señor. El que te va a dar esa paz es el Señor a través de su Santo Espíritu en el nombre poderoso de poder Jesucristo. Ese consolador, que lo, como lo hemos dicho, llevamos ya para 40 minutos, que es el que va a hacer la obra. El que estamos está mostrando la verdad y la vida. Entonces, mira que en Romanos, en el capítulo 8, versículo 35 en adelante, que nos, el título de, de, de, de ese... De, ese capítulo es más que vencedores Viene que nos dice que nos separa, que nos separa del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnuez, o peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero antes en todas estas cosas como más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los protesta, ni potestades, ni lo presente, ni lo, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un precio pagado. Un precio que dijo: Tengo que irme para que tengan al Espíritu Santo en, en vuestras vidas. Lo tenemos, pero la gente no quiere comprometerse. Mira que en este, mirando, eh, leyendo otra vez, este eh, aquí en Romanos, dile al Espíritu Santo que te ayude a, sumergir, a sumergirse en a sumergirte en, en su palabra que es la verdad para compartirla con los demás pídele eso al Espíritu Santo mis hermanos cristianos en la gloria querido oyente llénate más de su presencia y hay mucho más que profundizar pero por el tiempo estoy como cortando algunas cosas en el nombre poderoso de Jesucristo una vez más tenemos una hora y en esta hora eh, trato de poder dar la, la información más clara. Y es por eso que el Señor en un cuarto punto que nos dice que nos da poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Y, y no lo da. El ese poder es el testimonio tuyo, la transformación tuya. Muchos no lo ven, pero yo sé que tú lo ves en el nombre poderoso Jesucristo. Tú ves el esa transformación. Y una vez más, en Hechos capítulo 1, versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. De pronto tú no vas a ir a, la, a, a, a otras naciones, de pronto a otras ciudades, hasta en tu propio trabajo, empleo, en tu empresa, en, en tu familia. El Señor quiere hacer cosas maravillosas en el Hombre Poderoso Jesucristo. ¿Realmente tienes al Espíritu Santo en ti? ¿Realmente lo tienes? Y si lo tienes, gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Ven a su presencia. Ese es el poder. Es hermoso tener el Espíritu Santo. Es hermoso. Maravilloso ser bautizados. Ser lleno del Espíritu Santo. Maravilloso, mis hermanos. Otro punto muy importante que nos pone el Espíritu Santo, nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Ya cuando tú profundizas la palabra, ya cuando estás aprendiendo y vas a evangelizar, ya el Espíritu Santo te pone una... Te pone esas palabras en tus labios. Y esas palabras llegan con poder. Y cuando se, se evangeliza, se habla, la gente queda agradecida, la gente queda contenta, la gente ya ves que dices amén, aleluya. Porque cuando vas a una iglesia, a un templo, bueno, sabemos que hay cristianos, entre comillas. Y no lo digo por sarcasmo, pero cuando estás en la calle evangelizando y sabes que todos no, no conocen al Señor, creen en el Señor, pero no lo conocen. Y se te acercan y se y te dicen gloria a Dios, aleluya, gracias, necesitaba esa palabra. Es porque el Espíritu Santo está hablando a través de tus labios y como lo dice, nos da capacidad para llevar el mensaje de Dios sin temor, y esto está en Hechos capítulo 4, versículo 31 que nos dice, cuando hubieron orado, escucha esto, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en de nuevo la palabra de Dios claro que debe haber una preparación para, para, por ejemplo, cuando uno estés en el templo o donde tú ha hables, de, hables de Dios. Debe haber una preparación, una oración. Y que la palabra que te está dando es del Señor, no una palabra humana. Porque si comenzáramos a dar palabras humanas, créemelo, esto no llegaría a lo más profundo de los corazones. Pero cuando es de Dios, como siempre lo digo, si llega, yo no limito al Señor, porque al Señor no hay que limitarlo. Pero si esta palabra llega a cuatro personas o a siete personas, gloria a Dios, se ha hecho la tarea. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque son muchos los que, los, que, los que oyen, pero son muy pocos los que escuchan la palabra de Dios. Pero si hablamos de, de un artista de Hollywood, de un artista de tu país, y el chisme, ay sí, mejor dicho, todo el mundo quiere escuchar y opinar. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, nada, porque realmente la conexión que es el Espíritu Santo no está en ellos. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, mis hermanos que cristianos en la gloria. Otro punto que nos da el Señor, mis hermanos, ya para ir terminando, ten, ah, tenemos poco tiempo ya, nos da dones para poder edificar a la iglesia. y Es muy importante que el Espíritu Santo es lo que nos da esos dones en el nombre poderoso de Jesús. Y una vez más, estamos en Cristianos en la de Radio, también estamos en Cristianos eh, en Facebook página de facebook también en youtube y hablando con Jesús Podcast, puedes ver estas emisiones repetir las veces que tú quieras eh, mira que nos, lo que nos di, nos que nos habla en primera la primera carta de los corintios capítulo 12 versículo 4 en adelante mira que nos dice ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo escucha esto ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo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 más se te va a demandar. Es como en un empleo. Tú comienzas como de pronto entraste de secretaria, pero te ascendieron a, a jefe administrativa. Después supervisora de pronto de la, de la localidad o del punto donde estás trabajando. Y de pronto te, por, por lo que se está viendo en ti, por tu responsabilidad y madurez y entrega, te pueden subir a gerente y se te va a demandar más. Y eso pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Y como lo dice también una vez más en primera, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 4 en adelante, hay diversas operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces debemos aprovechar lo que nos da el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sea, lo podamos llevar y demostrar que el reino de Dios, el reino del eh, el reino, muera en nosotros. Pero eso sí, van a hablar de nosotros, dirán cosas, pues que las digan, no hay de otra. Pero el que, el que tenga oídos para oír, que oiga las buenas nuevas del reino en el nombre poderoso de Jesucristo. Otro punto, mis hermanos, es nos hace santos y nos justifica. Y eso lo puedes encontrar en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 13. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mira lo que nos dice. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres. Mira qué hermosa. Esta es una perla. Sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y lo que te había dicho hace unos minutos, cuando el Señor nos da una palabra y te pone a evangelizar y te trae unos versículos, el Señor va a hablar a través del Espíritu Santo y va a decir, Da esta palabra. Y si las pers hay personas que no les va a gustar, pero tú cumples. Porque lo diste la palabra. Tú te libras personalmente. cuando el Señor me puede dar palabras, yo las doy. Hay algo en mí que descansa. Y ya. En el nombre poderoso de Jesucristo. Primera de Corintios 6, 11. Mira lo que nos dice. Y, y esto era.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 el Espíritu de Dios muere en nosotros. Qué maravilloso. ¿Qué padre hace eso? Yo no he visto ningún padre que haga eso. No he visto. No he visto, no he visto, no he visto. Eh, y que nos da y que nos bendice a pesar de lo malos que somos, no lo he visto. Somos, ma eh, somos malos. Perdón, ¿cómo te lo digo? Somos malos. Pero este Padre es misericordioso. Y el Hijo, yo sé que el Hijo sigue, no, vamos, Padre, Padre, vamos a, a llenarlos más de su Santo Espíritu. Pero yo sé que el Padre dice, no, no puedo más, ya, no hacen caso. Y con los pocos que te llevas, es suficiente porque no, no quieren hacer caso, no si quieren comprometer y llenarse de mi Santo Espíritu. Y un ojo, el Espíritu Santo me, me, me, lo, me lo recalca otra vez, mucho cuidado de aquellos que hablan mal del Espíritu de Dios. Nos hace libres Romanos 8.12. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en Galatas 5.16 habla sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y en ese, y en ese versículo 16 del capítulo 5, miren lo que nos dice. Digo pues, andan en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más, digo pues, andan en el Espíritu. Miren lo que nos dice eh, aquí en Galatas 5.16. Andan en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si estás en esa lucha mi hermano, mi hermana, a seguir luchando en el nombre poderoso de Jesucristo. También en el, eh, otro punto que nos pone, su presencia da fruto en nuestra vida. Y vamos a ir a Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y en adelante. Miren lo que nos dice eh, esta, eh, aquí en Galatas 5, eh, capítulo 5, versículo 22, en adelante. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, con tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en su, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, mi pregunta es esta, iglesia. Aquí nos dice en el versículo 22, eh, más el, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, uh, contra, contra uh, tales cosas no hay ley. <coughs> Realmente, ¿cuánto de ti hay en esto? En amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, mansedumbre, templanza, ¿cuánto hay en ti? ¿Hay mucho? ¿Hay poco? Bueno, eso se lo re re respondes al Señor. ¿Cuánto hay en ti? ¿Cu eh, ¿Cuánto de ti mora eh, el Espíritu Santo? Ese Espíritu Santo es amor, es paciencia. ¿Te falta? nos falta? Claro que sí. Hay templanza en ti, hay bondad. Pero hoy en día vemos que hay muchos que le evitan, oiga. Le evitan y creo que le ganaron al Espíritu Santo. Te Y ya para terminar, que aquí ya prácticamente nos queda tres minutos. ¿Cómo se nos va el tiempo, Padre? Creemos que por lo que vamos, Señor, vamos a tener que extender estas emisiones, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. En Romanos capítulo 8 nos lleva al Señor. Capítulo 8, vamos a buscarlo rápidamente, <coughs> Perdón, capítulo 8, versículo 14. Nos, uh, nos confirma que somos hijos de Dios. Mira lo que nos dice Romanos. Vino que nos dice Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que, son, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y continuamos: pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez. En temor, sino que haber recibido el espíritu de la opción por el cual clamamos a Padre. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Y continúa diciendo el versículo 16 y 17. Miren lo que nos dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos, y, y, y si, perdón, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si esos frutos moran en ti, esa paciencia, esa mansedumbre, y si tú tienes el Espíritu de Dios que mora en ti, el Espíritu que da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, te digo una cosa, pasaste el año, te ha llenado y te vas, a llenar, te vas a llenar más. Y si te falta... Vamos, vamos a llenarnos más del Espíritu Santo, a pedirle al Padre, a clamarle a Padre. Como lo decía en, Romano, en Romanos capítulo 8, en versículo 15-16, clamémosle, clamémosle en el nombre del poderoso Jesucristo. Dámelo gracias, gloria y honra a nuestro Señor. Bueno, mis hermanos de Cristianos en la gloria, aquí en Hablando con Jesús, Podcast, otra misión más, y siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor de que Él nos permite dar las buenas nuevas del reino de los cielos, de compartir estas palabras, de compartir estos mensajes, y siempre eh, exaltando su nombre, dándole la gloria y la honra y el poder a nuestro amado Señor. Aquí ya terminando esta hermosa misión, eh, pidiendo, vamos a pedirle dirección al Señor, si vamos a extenderla, aunque sea una media hora más, vamos a ver, y yo sé que si tú ves una película de dos horas, o dos horas y media, o a veces tres horas, yo sé que vas a tener tiempo para poder eh, ver otra, o, uh, extender la emisión, poder escuchar más sobre la Palabra de Dios en el nombre poderoso de su nombre. Bueno, mis hermanos, eh, hemos terminado esta emisión aquí en Hablando con Jesús Popcast. también, eh, ya en unos minutos también vamos a terminar aquí en cristalos en la Gola de radio y vamos a, con, a continuar con las emisiones aquí en cristalos en la gloria eh, de radio siempre dándole la gloria la honra y el poder a nuestro señor y gracias por ser fiel al señor no a nosotros y nos veremos en un próximo programa aquí en hablando con jesús podcast bendiciones y nos veremos dios mediante en otra emisión aquí en hablando con jesús podcast Escucha prédicas y entrevistas en Hablando con Jesús Popcats.